Soy Nicolás Echanis de la Asociación Civil Altermundi. Estuvimos en esta última jornada de la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias intentando plasmar un documento que sea el documento de cierre de la cumbre que le dimos estructura hoy y planteamos ahí los puntos que, que queremos que figuren eh, algunos nos extendimos más en discutir y en, y en redactarlos eh, y otros quedan planteados para seguirlos trabajando en el documento la idea fue que podamos plasmar cosas que hemos conversado durante la cumbre eh, que de alguna manera determinamos como puntos en común y importantes hacia adentro y hacia afuera del proceso de las redes comunitarias eh, una de las cosas que, que lleva ya larga data de discusión es la definición de qué es una red comunitaria y, por lo menos este conjunto de comunidades que nos pudimos reunir aquí llegamos a una definición consensuada que va a ser parte de ese documento y eso ya de por sí es importante eh, y después hay otras, otras secciones del documento que hablan más hacia, hacia afuera hacia los potenciales financiadores de redes comunitarias hacia los estados que regulan el, el marco en el cual se desarrollan las redes comunitarias y, y también planes de acciones a futuro como planteado como horizontes digamos de este, de este conjunto. Es interesante que sean las redes comunitarias en primera persona las que están diciendo tanto a los entes reguladores como a organizaciones que a veces son organizaciones internacionales que están haciendo incidencia regulatoria política en favor de las redes comunitarias desde su perspectiva y esto agrega la perspectiva en primera persona de las redes para que sean tomadas en cuenta.